Hola, pues ya estoy preparada, ya me han preparado la barriga, todo para la operación. Y, y ahora estamos esperando la prueba del COVID porque estuve el lunes con una amiga y luego ella me llamó diciendo que tenía COVID. Y entonces estamos esperando. Dale, y todo aquello que sí hemos me borré no, no, no, no. la lista ¿Eh? de que niños ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenas! Pues ya estoy en el hospital otra vez, aquí en Madrid, tomándome el líquido este, que no sé cómo se llama, para, para limpiar mis intestinos. Además me ha pillado porque he llegado y tenía un hambre y, y me he puesto a comer unos cereales que teníamos ahí. y una banana ni me ha pillado la enfermera comiendo. No, no, no, no, como, no, como. Y yo, ay, que me han dicho que aparte de la No, no, pero solo líquido. Y así que me han traído esto para tomarlo y limpiar los lo, lo intestinos. Cada media hora, cada media hora tengo que tomarme una botellita de esta. Dos litros y medio llevo ya, dos litros y medio, ya me he limpiado, ya me han dado peconcitos. Pero dicen que hoy tengo que estar viviendo agua hasta las 10 a cada media hora. Me faltan cuántas, tres botellas más. Tres botellas de 50. En fin. Y eso es todo. Vamos por ello. Esto es la válvula mitral velo anterior y velo posterior, esto es la punta del ventrículo izquierdo la cara inferior posterior del ventrículo izquierdo que está apoyada en las glasmas tabique la interventricular y cara aurícula izquierda, tabique interauricular el ventrículo derecho, la válvula tricúspide y la aurícula derecha Pues ya estoy preparada, ya me han preparado la barriga, todo para la operación y, y ahora estamos esperando la prueba del COVID porque Estuve el lunes con una amiga y luego ella me llamó diciendo que tenía COVID y entonces estamos esperando, esperemos que no lo tenga, no voy a tener tanta mala suerte después de, de tanto tiempo esperando la operación que ahora tenga el COVID, no me lo puedo hacer, yo creo que, yo estoy bien, yo estoy bien, pero bueno, tengo cuatro vacunas. Que no tengo, COVID, no tengo COVID, no tengo COVID, me operan. No, no, Ay, qué no, goyotela, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me sí. no, en... que tenía no, no, la no, no, recuperación y en el momento ...que no, A ver si me el no, está el último drenaje que he tenido, dos aquí, uno aquí y dos tú aquí que ya me han quitado. De hoy parece que estoy un poquito mejor puedo hablar. Esto ya no es así ¿no? no esto, era el esto es líquido de cuerpo. No, no, esto no es así que si esto es líquido de es que cuerpo. Eh, voy a ponerlo porque se han acabado eh. en el caso. Es Líquido, líquido de limo, El líquido normal que hay después de la cualquier operación. Es un líquido además muy clarito, que no tiene nada de sangre, prácticamente está muy bien. Te podemos quitar ya la nutrición del todo, seguramente mañana. Si hoy comes un poquito mejor, mañana te podemos quitar la nutrición. Y en cuanto quitamos la nutrición, te quitamos la vía central y te puedes ir para casita. Hemos quitado todo el colon derecho, el colon transverso, te queda el colon descendente y luego quitamos el recto. El intestino delgado lo unimos aquí y el, el, el colon descendente lo unimos al recto. Pero claro, el normal es normal que un ciclo de grasa esté en ¿Y qué es lo que más difícil es de quitarte del estómago? ¿Una capa o algo? El aumento. El aumento es una grasa que cuelga desde el estómago, ah. desde la parte de la curvadura mayor del estómago y una grasa que cuelga hacia el colon en transverso, que se llama aumento. Una ferina que un ciclo de Ah, sí, pero voy a intentar explicarle. Necesitamos el aumento mayor y quitamos el aumento menor, que es la grasita que está entre el hígado y el estómago. Porque eso hay que quitarlo siempre para mirar por detrás del hígado, detrás del hígado, para ver que no haya implantes ¿sí? ¿Y, ¿Y, y el se regenera también? O? En no, en no, los documentos no se regenera. Eso es un tejido de grasa, hasta como el perito peritoneo sí que un poquito. No. Lo que te dije, se forma un neoperitoneo. Pero lo que es la, el aumento no se regenera. No hace falta. No, te... eh, no. no bueno, lo vas a notar. me lo grasa en mi cuerpo, ¿no? No, pero tienes mucha, ¿eh? <ríe> bueno, ahora mismo no. si sí, claro, no. Sí, este es lo largo. Lo <risas> has hecho muy bien. Un poquito más de mi cariño. Una más y un, una cosa. Y aquí lo curamos también. Sí. Sandra, la secretaria, os envía un plan para todo el año de las revisiones que hay que hacer. De cuando toca analítica, de cuando toca TAC, Vale. de cuando toca colonoscopio, de cuando tocan todas estas cosas. Y nosotros hacemos video consulta Enviáis los resultados, las pruebas te las puedes hacer ahí, que te diga cuál bueno, es que tienes que, que, que pedirte en la nariz y todo lo que tienes que hacer. Vale. Y me mandáis los resultados, ¿vale? mm -hmm. Y hacemos una videoconsulta para, para ver de todo. <risa> Oye, muy bonito el vídeo que habéis colgado en YouTube. Gracias, gracias. Bueno, me, me emocionó ¿eh? Y a mi sí. familia también. Ah, muy bonito. <risa> bueno, tuvimos un, un año... Bastante fuerte, ¿eh? Sí. ¿Sí? Mi hijo ¿Cómo? estaba impactado. Sí. A ver. Lo sí, gustó mucho. Sí, la verdad es que ha sido una suerte encontrarte. Bueno, ah, menos de película has pasado, ¿eh? Sí. He sufrido mucho con ¿no? Sí. Además, no he encontrado nada. Y nosotros escribimos a todo el mundo. Escribí a Málaga, en diferentes hospitales. En Sevilla, en Santa En Valencia también. Y en Barcelona. No, sí, sí, yo siempre les digo que. Por eso creo que las asociaciones de pacientes de peritoneal hacen tan buen trabajo, porque es una pena que muchas veces los pacientes llegáis a nosotros por vuestro propio esfuerzo, no porque otros profesionales mm. os envíen, que es... Y a mí se me da siempre mucho, oh, mucha pena. Sí, sí. Eh, bueno, si hoy comes un poco, mañana podemos ya quitar la nutrición para enterar, ¿vale? Si mm. las chicas me dicen que te has comido la comida, que lo vas comiendo mejor, por la tarde la podemos bajar en la mitad para mañana poder quitártela, ¿vale? vale. Mañana quitaríamos ya la nutrición y la vía central, quitaríamos la sondita, y ya. Muy pues, pasado para casa, día 20, Mañana es veintitrés, sí. ¿vale? Pues mañana o el 24 por la mañana. Muy bien, se nos ganó. Y así nos he buena en casa. ¿Vale? <risa> bueno, um, hoy es jueves, entonces, tenemos casi una semana desde le han operado sobre Juana. Y está Está muy bien. La operación fue un éxito total. Y le han quitado todo el cáncer. Y con cada día uh, Juana está más fuerte. Hoy le han quitado los últimos uh, tubos que tuvieron para el drenaje. Y se Empecé, se empecé a, a comer la comida uh, sólida y sí, está, está un, un éxito total, como, como decía, no había complicaciones ni nada y que tienes que saber que hemos buscado uh, por todo, todo este año para opciones porque al principio uh, cuando le, diagnostic le diagno diagnosticaron a Juana con cáncer um, nos dijeron que, que no había opciones que era ino in inoperable e incurable y Uh, hemos encontrado con cirujanos y médicos en Inglaterra y en España y en, en tantos sitios, y todos decían la misma cosa. Importante que entiendas que uh, con cáncer toda la gente y todos los tipos de cáncer son individuales, son diferentes, y que toda la gente, los médicos, los profesionales y la gente en general, todos tienen sus opiniones en lo que puede ser y en cómo se puede tratar a alguien. Y para nosotros, nos han dicho que como no había uh, opciones para Juana, que no querían operar y que fue... Um, que no fue ético para operarse y yo, yo me parece que, que la, verdad, la verdad es que fue um, poco ético para no operarse porque sin operación le, le quedan a Juana uh, sin opciones, y seguramente se moría. Um, no sé cuándo, no, no sé cuánto tiempo uh, tuve, pero la situación fue muy grave. Era muy incómoda con el asites y, y su barriga tan hinchada y, y con dolor y, y tal. Y sí, fue una situación muy grave. Entonces, menos mal que hemos, hemos encontrado con, con Delia cortés Giral la doctora y cirujana aquí en, en Madrid y su equipo. Y gracias a nuestra amiga Diana y a la uh, Asociación de Cáncer de Peritoneum de España que hemos encontrado con, con Delia. Y al principio, Delia fue muy positiva y... y nos decía que era posible para operar. Y, y, y puede ser posi posible para, para Juana esta curada. Entonces... Lo que quiero decir es que si estás en esta situación, tienes que buscar en todos lados porque nunca sabes cuáles son las posibilidades y el, para nosotros, por ejemplo, en esta situación estamos al límite de, de, de la ciencia, si, si puedes decir esto, no sé. um, Entonces, lo más importante es que ahora... Juana, con esta operación, tiene la posibilidad de vivir y de vivir una vida buena y de recuperarse y disfrutar. Entonces quiero decir muchas gracias a Delia y a su equipo y también muchas gracias a, a vosotros, todos, para apoyarnos y para todas vuestras donaciones y mensajes y, sí, de estar con nosotros. Sin vosotros no, no tuviéramos la posibilidad de, de venir aquí y de hacer esta operación. Um, sí, muchas gracias y yo soy muy muy muy feliz que ahora tenemos um, la posibilidad de, de continuar con nuestras aventuras y, y vamos a ver. No sabemos lo, lo que va a pasar en el futuro, pero yo, como digo, estoy muy positivo. Muchas gracias. Nos vamos. Nos vamos a un apartamento a pasar la Navidad. Hola, ¿qué tal? Bueno. <risa> Hola, aquí estoy de vuelta después de dos semanas y media de la operación. Lo hemos conseguido, estoy sin cáncer. La operación fue un éxito total. Y daros las gracias de corazón por vuestro apoyo, por el apoyo de, de todos y todas. Y darle las gracias la gracia a Delia Cortés Girard por haber sido ella la que me ha operado, la que se ha atrevido. Y por su empatía hacia los pacientes con cáncer. La verdad que me he sentido en súper buenas manos. Y muchas gracias, Delia. Y nada más. Desearos un feliz año nuevo, un feliz 2023 de salud, desearos un año lleno de salud, lleno de amor y con mucha fuerza para lo que nos venga. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos pronto. Gracias de corazón. Vamos.